Confade me. Tengo que pelear contra él. Tengo que pelear contra él. Red, dos led de TV Break. No dejes que parta la televisión. Qué paranoia, ¿no? Vale, hermano. Paranoia, ¿no? O sea, que son zombies, loco, ahora. La madre que me parió, no lo veo. Final Freddy, compadre. Te puedes dejar entrar. No, no, no, no, no, no. Ni de coña, lo mato, ¿no? Torres en Evil, ¿no? O sea. Jefe perro fur, round one. Five. LOL. ¿El final, eh, papá. Eh, Spartan, ¿cómo estamos? Felicidades, gachón. Me cago en la leche. Feliz cumpleaños. ¿Qué pasó? <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> hermano, sigue avanzando. La madre me parió. Felicidades, mi hermano Spartan. ¿Qué pasó? ¿Cómo has pasado el cumpleaños, gachón? Eh, 19 añicos, eh. A la madre que me parió. Mano, van a partir la pantalla. Hombre, ya me jodería a ti. Me cago en la puta, mi hermanote. Me cago en la leche. Gracias también, hilo Por eso me voy Bien clase, pero coño, eh, por lo menos no has podido. O sea, a por lo menos lo has celebrado con tu padre, tu madre, ¿no? ¿Y yo eso qué es? Hermano. Pobrecigo, que la ha caído un martes, tío, al pobre Spartan. Yo sé que este, este viernes. Este viernes lo vas a celebrar, ¿no? De una. Hermano, ya, pues va a salir así. Mira, el final malo. Salgo el sábado, qué gachón, me encanta. Ya, o sea, pero aquí... Hostia. Hermano, me mata. Se terminó, lol. Hijo de puta. Hijo de puta. Furro. De mierda. Qué furro, hermano. Y qué alegría, mancho, de nuevo. Felicidad, gachón. Me he cagado la puta putada que ha sido también el martes, tío. Hermano, me ha matado, tío. Esa o sea, hola. Bueno, he hecho el final malo No, no, no, literal No esperabais menos de mí. LOL That's season Vale No me va a dar tiempo, ¿no? ¿Por qué se puso en rojo? Porque ha matado El perro ha, ha entrado Paula campeona Por la TV Y me ha matado Me ha puti Me ha instaquileado Bueno Primer final Nos quedan seis. 6 Let's go hey, mañana Mañana la daré, ¿vale? Me, me sacaré otro final A lo largo de esta semana Me sacaré los finales Está gracioso No, no está mal Literalmente se ve bien eh, stuck Forever Ending 1 de 7 Tienes que eh, matar a esos pájaros que van a por la TV Los mata Pero es complicado Hostia. Vale, vamos a pelear, peleamos contra él, ¿no? Vamos a ver si podemos vencer a los pájaros voladores, tío, o sea, voy a intentar hacer focus Súper complicado, esta parte, ¿eh? O sea, un poco Que fe perro El furrillo, round 2 Increíble, gracias, LO, por eso me he Vamos a meterle, me voy a intentar concentrar, ¿vale? Pasa que no sé cuándo salen los bichos, ¿eh? O sea, bueno, la fase voladora, ¿no? Literal Creo que ahora, ¿no? Jefe furro, o sea, ¡Furrío! El, el, el padre furro Vale, ahora, ¿vale? Ok Vale, el tirón, va, Lo controlamos, gente Estamos, ¿eh? Voy a intentar hacer focus, ¿vale? Para, para atacarme este final No sé hasta qué parte Esto parece Undertale, ¿sabes? Va a salir aquí a la izquierda, ¿no? Sí Vale, tengo dos balas Recargo igualmente Vienen los perros voladores, ¿no? ¿No? Vale, sí Parecen cazas, ¿sabes? ¿Vale? Focus en concentración Que no parta la tele, gente Malito, coche a su madre! Menos mal que estará en full screen, tío Perdonadme, ¿eh? O sea, claro Mi diploma al principio Debería haber recargado ¿no? no lo sé Hola, me está mareando, ¿no? Seguro me está engañando, ¿no? Me está engañando Voy a recargar Este es el furro final ¡Lol! ¡Uy! ¿Qué hace? Gracias, campeón Y lo, Por eso me ha habitado ¡Loco! No puedo. What? Vale. Entiendo, entiendo, entiendo. Me va a hacer campeón y luego por eso me voy a Perro Vale, vale, no la ha roto, ¿no? O sea, está perfecta, compadre. Round two. Un momento, perdonadme, quiero sacar el otro final, ya que estoy o, o, o sea, os ha molado el juego. ¿Verdad? Me voy a currarme todos los finales. ¡Hostia! ¡Son balas doradas, bro! Hermano, que suena. Estás bien. Are you. Wake. Parece vale, tu fantasía Lo vencí, ¿no? Mucha tu madre Lo vencí, tío You win eh, Muchas gracias, campeón Y luego por eso me he Vamos a ver qué pasa ahora, ¿eh? Pegado la leche eh, Si lo matas al perro ahora, focus Sí, sí, voy, ¿eh? O sea, fui el focus eh, eh, El perro ese da miedo ba Da bastante miedo, la verdad Te lo prometo, campeona, Paula You win Es eh, focus, ¿eh? cómo estamos por aquí Muy bien, campeón Wunder, ¿cuánto tiempo? How much time? Eh, ¿Cómo te encuentras? Vale, espérate Espero que no me... Y yo espero que no se mueva, ¿no? El perro de mientras Yo estoy, estoy parado, ¿no? Os lo juro El perro, cuidado por la puerta Por la puerta ¿Pero qué hago? O sea, ¿cómo lo mato? Los ojos Vale, por la puerta Pero por qué O sea, ¿por dónde? ¿Qué hago? ¿Puedo moverme libremente? Aquí ¿Cómo la cierro, campeón? ¿Cómo cierro la puerta? Vale La puerta pausa ¿Sí? ¿Qué puerta, campeón? ¿Dónde está? Me, me va Ah, que le tengo que pegar ¡Ah! Hermano, esto es completamente Blanco ¡Hijo puta! Lol. a la tele, la puerta a la izquierda La, la de esta, ¿salió de ahí? De, de, de... Es que no veis mucho, ¿no? O sea, es raro, ¿vale? No se ve mucho Ha salido de, del garden, de, del jardín, campeón y lobo Paranoia, no hay que hago ahora Vale, este es otro final Entonces ¿Y cómo estás también campeón, Gunder? Vale, 2 de 7 ¡Qué guay! Vete al otro ¡Qué gracioso, tío! Me está gustando el juego Está bien, ¿eh? O sea, está bastante bien ah, O sea, es... No sé, muy... Muy gracioso Ahora si lo, eh, si lo cargas y vuelo Te mata en la vida real Hay otro final Entonces, de aquí puedo sacar 3, ¿no? Entonces, ¿mato otra vez al perro? ¡Lol! ¡Ah, llámalo! ¡Mira, llamado al final al perro! O sea, en plan la, los swans, ¿no? ¿O no? Ah, no, llama a la policía, ¿no? Vale, Vale, llama a la policía, cuerga. Ha hecho my, my mom is dead, ¿no? La han enterrado, eh, hermano, ¿cómo? ¿En serio? Qué cringe, amigo. Qué cringe, bro. Qué cringe, ¿qué le va a decir a la policía? ¿Sabes lo que te digo? Y mi padre furra ha matado a mi madre. ¿eh? ¿Qué cojones? El muñeco, man. Coño, que susto ha dado, compadre Se va de casa, ¿sabes? LOL Hermano, se pegado un tiro un niño rata, ¿no? Entiendo, ¿Qué paranoia, ¿no? Fumada, Stress Lever Cero La compañía, wow, se está bien, pero que esté molando Es muy raro el juego, la verdad, es tan guapo Es muy, muy raro, Tato, tío, eso es muera, ¿eh? Tenía la golden, eh, el golden shot increíble eh, ahora tengo Vale Vale 3 de 7 Ok Nice job A ver qué pasa en... Eh, lo malo es que claro Es este el final Que me... Eh, ah, vale Qué gracioso Ya sé de dónde voy a ir mañana ¿A dónde campeona no? ¿A dónde vas de excursión? Vale, este es el final nunca, ¿no? El niño está muerto Cae Mondad Vale Bueno ¿Qué coño? Vale, el niño ha muerto, ¿no? Está en el cielo y tal Y está imaginándose de, where, where is my father, my mother Bro, tu padre es un furro, ¿vale? Tu padre tu padre es un furro, manín ¿Pero dónde vas con los purgares? Eso, cabrón Terry ha plantado un árbol a, a una eh, de esas cosas, eh, o sea, súper guay, qué guapo. Eso además también es un poco más eh, causa medioambiental, campeona, no. Está bien eso, porque si yo qué sé, vais los 20 niños y niñas de la clase, plantáis 20 árboles, o sea, eso viene genial, la verdad. ¿Vale? O sea, súper extraño, ¿eh? Este es el final que menos me gusta. O sea, es un poco paranoide, ¿no? Está como un niño en 20 de perspectivas diferentes. El personaje principal sí tiene los pulgares, ¿no? 23 niños. Madre mía, pues 23 árboles, campeona. O sea, eso viene genial. Ya sabéis que son los pulmones de la tierra. Literalmente. Y que el humano cada vez eh, los tala más y hace más dinero. O sea, literalmente, encima, ¿sabes? Y yo, qué paranoia es final. ¿Qué is going on, bro. Ah, ¡Hostia, qué putada! ¡Qué paranoia! Está diciendo el nombre de los pibes que han hecho los juegos de la pibas, loco. No me había dado cuenta. En mi clase hay un niño, eh, unos niños ratas buah, muy pesados. A ver, eso es normal, campeón. Imagínate lo que tenemos que soportar nosotros en el Fortnite. Uf, como para que lo tengas que vivir de, de cerca. Vamos, eh, hermano, mía. Una tortura, literalmente. Te compadezco. ¡Lol! ¿Qué cringe? Tiene sangre en el traje, bro. Va a matar al niño. No, no mata al niño. No puede ser. Ha dicho, eh, time to go, eh, time to go in sleep, eh, honey. Me ha dicho eso. Eh, me cago en la leche. Limpio mi rifle con las cartas, aún mejor, con, con cartas, tío. Eh. Eh, ¿ahora que tengo que hacer, tío? Qué mal rollo, hermano Un bate de béisbol. o sea, si el niño tiene un bate de béisbol, Aquí es por algo ¿Sabes lo que hacía el eh, mensajero? Eh, morir, la verdad La mayor parte del tiempo, el pobre ¡Hermano, mira aquí, viene aquí, viene aquí, viene aquí! ¡El helicóptero! ¡Manín! ¡Estoy preparado, eh! ¡Contra tu madre! ¡Bro, qué paranoia! En mi casa! ¡Mira el perro! ¡Lol, lol, lol, lol! Morir. Oh, oh, oh, no. okay. uh, well, right uh, Tenían razón, Ceo, Eri Lobo, Pivardo ayer, madre mía, también fuselaje. ¿Habéis visto eso? <risa> es un serial killer, ¿vale? El, el maldito furro. Vale. ¡Reload! Pero morir vivir. Vivir es morir. Eh, Resident Evil 4. ¡Fuck the police, bitch! De eh, Doggy Dog De Snoop dog, tío Madre, hermano Voy por la tele y tal ¿Lol? ¡Qué mal rollo, hermano! ¡Qué mal rollo, hermano! Está ahí el maldito cadáver Vale Cuarto final, gente, que sacamos. Nos faltan tres, ¿vale? Mañana sacaré otros dos y el viernes uno. O sea, el que me queda. Kevin Bowen, uh, Kevin Homeford, um, Qué más rollo, hermano. ¿El mensajero salía de la frontera a enviar una carta de cada, eh, de cada 20 mensajeros. Moría 19. La mayor parte del tiempo, campeón. Recibí la carta y ya nos vemos. Literalmente. Um, eh. Potasio. LOL. Ahora me entero, hermano Ahora me entero que podía hacer eso Hostia, que era la Q No vea, ¿no? O sea, qué calité, bro Entonces, el Necronomicon me deja Ahora, Kid Wizard Loli, eso Qué fantasía, ¿no? Me deja, tío JK Trolling <ríe> ¿Qué coño? Ese tiene que ser otro final Me falta el del de, de, el de, el Necronomicon 10, tío, o sea, venga Vamos rápido, ¿eh? yo no sé por qué mm, No sé, ha sido raro de cojones Menos mal que le daba la de F4 y ha salido del juego Como ha dicho el logo, si no Madre mía, paranoia, gente, no sé ¿Cómo coño ha entrado, eh? Uf, ¿cómo me cunde? ¿Qué gachón ¿Y eso lo que es? Del tiro me alegro, campeón Alex Que ya pueda jugar Eh... No sé, lo intentaré hacer perfecto No sé un chino, qué rico, literalmente. Yo te lo prometo, campeón. Que le hace un montón de tiempo que no como un chino. Me encantaría. Me encanta. Vamos, si quieres, eh, le digo a Nicole eh, el mod de Pichemón. Eh, el. ¿De Pichemón es el mejor? El mod, campeón. Ya, lo, ya nosotros hemos jugado con ese pack de mod. He dicho que, coño, antes se lo cargaron. Ese servidor se lo cargaron dos personas que conocéis. Una de ellas es el baneadito. Y otro no lo diré porque el niño es un ofendido. Literalmente. He matado a los dos, tío Y por supuesto, ah, igualmente, algún tipo de moto así Del Pixelmon, aunque siempre lo como A ver, eso sí, pero coño, igualmente te lo prometo Campeón Cali 6. que siempre está rico, tío O sea, siempre, victor, le dice a joel Toma, mango, ey, es que han sacado Nuevas cosas, eh. y la, eh, la última Versión es mejor, de paz de Pixelmon Porque, a ver, yo O sea, yo supongo que el quién es ahí, ¿no? O sea, en plan Supongo, igual el seguían Es en la 1.12.2, ¿no? Bueno, ¿por qué se queda bugueado, tío? XDSR, el baneadito Sí, o sea, era uno de los moderadores campeón En su momento Y otro era un niño que es un boomer Es un ofendido Y que vamos eh, Me da coraje, tío O sea, ese niño cree que por hacerse a lo mejor un juego rápido Es eh, mejor que nadie, tío Vale, este es el final que decía los Lobos, ¿no? Del tirón Puto perro, literalmente ¿eh? Ahora, eh, deja que te mate No hagas nada, ok tú, Nada, sí hay dos dunas do sin quédate quieto, ¿ok? Ahora deja que te mate. Gracias, campeón. y ah, Por eso me habita. Una katana, bro. Y yo que normal, compadre. Me pone una katana. Le puedo pegar aunque sea un golpe, campeón. Puedo pegarle un golpe. Es que me da una katana, ¿sabes? Qué guapo, ¿sabes? Literalmente. Un golpe, ¿no? Vale, vale, vale. Qué pena, eh. Todo sea por un final. El Pinsermón, el reforce eh, Vale, pues se lo diré eh, Lo montará seguramente mañana O pasado, campeón, fanzero tú Que lo matas y la caga Bueno, no sé si sí con la katana lo matas Pero por si acaso, vale, vale, no, me quedo quieto Y ya estaría Pasa que no sé por dónde va a venir, ¿no? Qué guapo el disparo, es diferente, hermano Se ve aquí, bueno, psycho Killer, Run, run, run, run, run, run, run me la ha metido en la Increíble, ¿no? La versión 8.3.6 Eso va a ser una paranoia, campeón Nosotros siempre la montamos La 1.12.2 Por eso, ¿sabes? Funciona Más que nada porque los niños después a lo mejor le dan un bugueo Igualmente O sea, pero si es esa versión Bueno, 5 de 7, tío 5 de 7, menos mal, tío Increíble Ah, es la versión del mod Vale, me he cagado LOL Perdón, no lo sabía, me creía que era la versión de... ¿Sabes? Yo mi... Hola Hello, bro No te enfoques a la peña, tío Vale Observamos a eh, Timmy Timmy creo que tiene un poquito de tomate en la camisa, ¿no? Eh, niño, niño Me eh, ¡Memento Mori! ¡Madre mía! Increíble paranoia, bro ¡Qué fumada, eh! Y gracias, campeón, se lo diré luego eh, Por supuesto, Nicole no, eh, no, esa es la versión del pack eh, No la del Minecraft, perdón Perdóname perdón, mi ignorancia La del Minecraft, coño Ya mancho, que vaya bonito campeón Y que aproveche la cena Va a un chino, coño O sea, que rico, cachón Me cago la leche arrozito frío O sea, arrocito frito, tío O sea, arroz tres delicias es Ese fan cero, tú poderoso, tío y, eh, Brutal, eh O sea, es timid, tío Otro final, gente Aunque dejaré para mañana el otro, ¿no? O sea... Los otros dos son muy largos y me gustaría O sea, quedan dos horas de directo, muy poco Me gustaría jugar al, al Elden Ring Es que tarda un huevo, tío, o sea uff. Está guapo el juego, es muy creepy Pero tarda un montón en hacer los niveles, compadre Su puta madre, eh. tarda un huevo, eh Dos veces tengo que hacer eso Sin, pegar, o sea, sin pegarle al perro ¿Pero me quedaría el final de fiesta de, de pijamas? No, realmente Ahora campeón para sacar los dos finales que te quedan es muy simple Juega todo normal No dispares al perro ninguna vez vale. Eso lo tienes que hacer dos veces Uf, Pero son 14 rondas, lo dejo para mañana, ¿no? Vamos, sería... ¡Eh! Hijo puta, ¿cómo era la Q? Coño, insert coin y yo la madre que te parió, no puedo, qué? y qué? Illo, yo, y yo, y yo, y yo. ¿Cómo la hago? Ah... ¿Dónde está, coño? El cartucho. No lo acaba. ¡Ah, sí, sí! Pero no lo había sacado. Ahora, me. ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Let's go! Busca el cartucho eh, con la linterna. ¡Ahí, ahí está! Pero no lo veía, campeón. A ver qué coño es, tío. Mira, mira, eh. ¡Final. ¡Qué guapo! Es como un Final Fantasy. Me. ¡Poncho! ¿Dónde está la ciudad? ¡Sombrerero! Eh, cuesta creerlo, no? Eh, esto ha sido genial. Fiesta is Hello Every eh, 200 eh, years. What? Poncho. Piensas en la fiesta? Sí. Todavía podemos, ya me entienden, no? Probablemente. Deberíamos que. Anything to hold, eh, king hold? Sorcery half the Bing True. The three que or losing the super Piñata to Magic. What? Enough. Of that, uh, we're better get going, okay? I don't want to be late. Hey, hey, let's go. Otro final de media hora, yeah. Este juego te da una embolia. Si lo juegas todo el día, puede darte un derrame cerebral y te se sale el cerebro por la. ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Fiesta party! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh, hey, hey. ¡Ja, ja! vámonos gente! Me se, ¡Pop! Te sacan la, la churra y empiezas a moverla en forma de helicóptero. ¡Let's go! ¡Qué puto meme de juego! ¡Ven para acá que te voy a dar un taquito con un poquito de codeína! Na, na, na, na, na, na, na, na. El perro guatón se fue con el nudo a comer tacos a México y Japón. ¡Let's go! What's it? Hey, mira al perro como baila Madre mía. Vamos a bailar un poquitito En México se come taquitos En España se come pescaditos Y venimos bailando como el celda ¡Let's go! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no ingerí estupefacientes. El juego me convirtió en un perro guau guau guato. ¡Ey! Vamos ver <tose> ¡Toma ya! ¡Toma ya, Nachido, eh! ¡Toma ya, Nachido! ¡Vamos a quitar la maraca! ¡Let's go! Eh, eh. ¡Toma! Eh, ¡Eh, el baile guatón, gente! ¡Toma ya! De hecho, el juego está totalmente drogado. Eh. Increíble. ¡Toma ya, quita las maracas! ¡Umami, oh, eh! ¡Toma ya! Hermano, me quedaría aquí media hora. Eh. ¡Toma ya! ¿Y la trompeta me está? Una piso una tortilla, tortilla papa. <risa> Esa no es. ¡Mira, la tortilla papa estaba aquí, campeona! ¡Ah, no! ¡Era un sándwich! Te acabaste de tequila, ¿eh? ¿eh? No. <risas> Escúchame, es verdad. En México hay tequila. Me cago un día que me ha cortado el rollo! ¡No! ¿Qué pasa, bro? Gracias por eso, Pitardo, Nicole. Tequila, uh, eh, ¿No? <risas> Interesting. ¿Por qué me ha cortado el rollo? Iba, iba a cantar una nueva balada, ¿vale? Iba a cantar la nueva balada del tequila y el gusano, ya que Nicole la había sacado el tema. Mejor final, ¿vale? Forever. Eh, es el mejor final de todo el juego. Y mira que no mata a nadie, eh. O sea, aquí no se mata a nadie, gente. Aquí, aquí full eh, respetuoso. <risa> La madre que me parió puto juego. No me voy a sacar otro final hoy. Sería media hora más, eh. Qué gacho. Y Nachido, gracias también por eso, evitarlo. Me, me ha gustado. Este final puede ser el mejor. Además, el, el, el, el... yo roleo que te cagan, ¿no? O sea, de, de, de una. ¿no? O Esa no me han cortado el rollo, campeón. O Esa me han cortado el rollo, literalmente. Moverme. Ah, uh, Nani. What the fuck is going on, bro? doc ending. ¿Pero qué? Ahora ver el escenario y eh, giro la cosa que hay. Voy. Qué paranoia, ¿no? Uy, ahora. Es una muy buena referencia. Igual lo pilla. A ver. Solo en casa. De aquí. Ah, vale, le tengo que dar. Coño. Que le tengo que dar la E tres veces Parece que me estoy machacando la... Con el ratón Ah, vale Con el ratón Con la E, vale Con la E, sí No entender, mí, no entender, mí, no comprender Creo botones. botones, Voy, a ver Ah, vale, sí, sí, sí A la Q, a la Q, a la Q Debería ser automático ¿Eh? ¿Eh? ¿Mario? ¿Coño es el juego? ¿Está la banda sonora del Pato Blue? ¿Coño? ¿Está la banda sonora? ¿De toda la vida, hermano? ¿tío? ¡Furro! ¿A qué? Eh, qué ¿A qué referencia es esto? ¿Esta referencia? ¿Con un cuchillo así? O sea Esta música A ver Simpson, tío? No puede ser Qué paranoia Al final más raro del mundo, ¿no? O sea Tío Hola Esto parece... Una cuerda aquí, como que se va a ahorcar o algo, ¿no? Parece Nirvana, tío. ¿Qué hago en esta mierda? A Silent Hill, está re... ¿Una referencia a Silent Hill, campeón? ¿En serio? Al escenario. En plan, donde queman a la bruja, campeón, dice. Ese final es el, eh, en el que el perro lo controla todo, porque. Mira las cámaras. Lo sí es verdad, pero me he quedado rayado. Jeffrey y Lobo, en plan. Es raro que te cagas, ¿no? O sea... I no! know I don't know, bro Super unexpected ¿Qué debo hacerle, tío? O sea, nada ¿Puedo quitarle el cuchillo? La madre que le parió I no! know Es... Ha brillado ¿Lo veis? ¿Cómo que no me deja? Ah ¿Cómo que no me deja pillarlo? Voy campeón luego a verlo Para comprenderlo Espérate no me deja... Yo se supone que debo hacer algo, ¿no? Con esto. ¿Por qué no me deja pillarlo? Ah, no, no. Paranoia, ¿no? O sea. ¿New Game? ¿Vale? ¿New Game igual a medio o okay. qué? Vamos a dar, espérate, espérate, espérate. Nos quitamos esto, voy a ver, ¿no? ¿Ya acabó? Sí, pero es súper raro, campeón Jeffrey. Este es el final más raro. Todos los trofeos. Uno, dos, tres, a seis, siete. Vale, sí. ¿Están todos? Bueno. Misión completada, gente. Concha de su madre. Madre mía. Title. Wow. A ver. Qué paranoia. Juguemos Silent Hill. Estamos de regreso con otro. Ahora creo que puede eh, pillar el grimorio. Ahora vamos a sacar el final del perro. Según tengo entendido, bueno, primero podemos hacer Silent Hill 1, final del perro. Observation, Dale. Ya está. Solo lleva el perro. Cuando venga Nacho le preguntamos esto ¿eh, él si sí jugó a este juego pero dudo que se sacara este final porque yo este final no lo sabía qué cojones bro <risa> Ay, el perro estaba... no puede ser yo que meme nada cona mi gente cona mi hermano cona mi hermano Konami es god, gente. Es Pepo Clown. Vale, le doy a, con eh, a continuar. Ok, voy a, voy a pillar aquí. ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Rá! ¡Let's go! ¡Fiesta, parry! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh, eh! ¡Ja, ja! ¡Vámonos, gente! Me. Se, ¡Pop! Te sacas la, la churra y empiezas a moverla en forma de helicóptero.